y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas.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 Él entonces dijo, No, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Libro de Josué Capítulo 19 La segunda suerte tocó a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias.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 y el territorio de su heredad fue hasta Sarid. Y su límite sube hacia el occidente, a Marala, y llega hasta Dabesed y de allí hasta el arroyo que está delante de Jogneam, y gira de Sarid hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Quislot tabor sale a Daberat y sube a Jafía. Pasando de allí hacia el lado oriental, a Gat-Efer, y a Itacasín, sale a Rimón rodeando Anea. Luego al norte, el límite gira hacia Anatón, viniendo a salir al valle de Jefteel. Llamar Catat, Naalal, Simrón, Idala y Belén, doce ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Zabulón conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte correspondió a Isaacar, a los hijos de Isaacar conforme a sus familias, y fue su territorio Jezreel, Kesulot, Sunem, Afaraim,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 Y su territorio abarcó el Elcat, Ali, Betén, Axaf, Alamelec, Amad y Miseal. Y llega hasta Carmelo al occidente y a Sior Libnat. Después da vuelta hacia el oriente, a Bet-Dagon, y llega a Sabulón, al valle de Jefteel al norte, a Bet-Emec y a Neiel y sale a Cabul al norte. Y abarca a Hebrón, Reob, Amón y Caná hasta la gran Sidón.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 Alonza Ananim, Adam y Nezeb, y Jabneel, hasta Lacum, y sale al Jordán. Y giraba el límite hacia el occidente, a Asnot-Tabor, y de allí pasaba a Ukok y llegaba hasta Zabulón al sur, y al occidente confinaba con Aser y con Judá por el Jordán, hacia donde nace el sol. Y las ciudades fortificadas son Sidim, Ser, Amat, Rakat, Sineret, Adama, Ramá, Asor.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 Ajalón, Getla, Elón, Timnat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Jeud, Beneberak, Gatrimón, Mejarcón y Racón, con el territorio que está delante de Jope. Y les faltó territorio a los hijos de Dan. Y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella y habitaron en ella, y llamaron a Lesem